Yo creo que los, los, todos los fabricantes lo que tenemos que hacer es ayudarles a esas pymes y no hablarles de producto. Para nosotros es muy fácil hablar de, de los distintos productos que tenemos. Lo que tenemos que hablar con, con esas pequeñas empresas es sobre soluciones. Cómo podemos ayudarles a eh, eh, solucionar problemáticas que ellos tienen. Decirle, bueno, pues yo creo que para tu problemática en concreto la solución que mejor te encaja es esta. Una de las principales soluciones que animo, todos los fabricantes tenemos es el pago por uso. Para esas pequeñas empresas. Entonces, ayudarles financieramente a que mensualmente puedan hacer un pago de esas soluciones acorde a sus necesidades. Y, por supuesto, también el ayudarles a entender las distintas soluciones que, que tenemos, cómo les pueden eh, eh, ayudar.